Hola mis Curlis, bienvenidos a vuestro canal de Curly Manga en Youtube, yo soy Carmen Manga y este es Curly Manga y hoy vengo a hablaros de la porosidad del cabello, ¿de acuerdo? Eh, y traigo este vaso para hacer la prueba, así que si queréis saber cómo es vuestra porosidad seguir viendo este vídeo. Hola chicas, ya estamos aquí. Os habéis preguntado una vez, ¿qué porosidad tiene mi cabello? ¿Cómo voy a saber la porosidad de mi cabello? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué prueba puedo hacer? Pues hoy os traigo la prueba ideal, la más súper sencilla, que la podéis hacer en casa para saber la porosidad de vuestro cabello. y solo necesitáis, agua y un vaso, ¿de acuerdo? También podéis utilizar, como yo, eh, unas tiras blancas y unas líneas. Entonces, os voy a explicar cómo funciona esto de la porosidad, ¿vale? Eh, cogéis, eh, el bojino, bueno, una vez que os terminéis de peinar o el pelo que os sobre en el cepillo, lo que vais a hacer es preparar un vaso de agua, ese cabello echarlo dentro, ¿vale? Puede ser una hebra, las hebras que tengáis, echarlo dentro y esperar, ¿ok? Esperar. Esperáis unos segundos o unos minutos, incluso os podéis ir a comer, no pasa nada, o hacer las cosas que tengas que hacer. Cuando volváis, hay que mirar en el vaso. Entonces, como veis en mi caso, mi pelo, veis que está al fondo, veis que está al fondo, ¿vale? Entonces, yo he hecho unas líneas, las si se las podéis ver, entonces sería, esto sería baja porosidad, si es el pelo se quedara encima arriba en el agua se quería baja porosidad si estuviera en medio ¿eh? desde la mitad del, del vaso de agua sería porosidad media y si está abajo del todo como el mío alta porosidad de acuerdo entonces sabiendo esto si vuestro cabello es eh, tiene alta porosidad baja porosidad porosidad media también podéis elegir productos dependiendo de esto porque en algunos en algunos productos sí que ya lo ponen vale eh, a veces lo ponen inglés High porosity, low porosity, medium porosity, ¿vale? Entonces, esa es una guía más para poder cuidarse el cabello. Entonces, hoy quería hacer esta prueba para que me vierais efectivamente que sí que puedes hacer esta prueba de la porosidad en tu casa, ¿de acuerdo? Eh, es, es, bueno, es fenomenal. O sea, yo para que lo tuviera más claro, digo, pues me voy a poner aquí unas líneas, ¿vale? Que así yo me, así voy a indicar, o sea, yo, yo sé la indicación, disculparme, es que cuando llevas bastantes en hacer yo llevo dos meses porque he estado malita y os cuento por qué, eh, pues no, te cuesta un poquito hablar, ¿vale? <ríe> y nada, pues ya sabéis, eh, si el pelo que os si vuestro cabello al echarlo dentro del vaso de agua se queda en la superficie, tenéis lo que es baja porosidad vale baja porosidad si se queda medio tenéis porosidad media y si se queda bajo como el mío tenéis alta porosidad ok alta porosidad y esto es, este es de todo y ahora os voy a contar eh, a ver ¿Qué más cosas? Pues uh, tenéis que mirar los champús depende de la porosidad, que eso también va a ayudar a que vuestro pelo crezca bien. Hay mascarillas también, depende de la porosidad. siempre Hay muchas cosas que podéis mirar dentro de lo que es el cuidado del cabello. Por ejemplo, sin sulfatos, sin parabenos, o sea, sin eh, componentes del petróleo, muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, también pues añadirle a saber cuál es vuestra porosidad y qué productos se vayan bien. Así que voy a hacer lo que es un post eh, ya os lo voy a anunciar aquí, probablemente hoy es eh, miércoles, eh, el jueves toca hacer post, o sea, mañana voy a hacer un post sobre la que es la, qué productos te van bien, a la baja porcina y alta porcina, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis, así que no os esperes el post, e eh, ir eh, sobre las dos estar ahí al post, aunque siempre intento colgarlo al mediodía. Pero para estar más seguro a las 2 estará el post ya puesto, por si acaso surge, me doy un margen ahí de las 9 de la mañana, por si acaso surge algún tipo de inconveniente o tengo que hacer algo, porque nunca se sabe, ¿vale? Eh, nosotros no controlamos a la señora vida, la vida, ella nos controla a nosotros. Así que un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!